Hey, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Te voy a decir una cosa, espero que te la pases muy bien. Pero te pido algo también. Uh, suscríbete, dale like y comparte este video. Y sobre todo, disfruta el video, hermano. Así que, bueno, no más crees que decirte eso. ¿Qué? Ese es el simulador para que cuando termine, cuando ya no tenga nada para hacer videos en YouTube y en Twitch, ¿verdad? Sí, es que mi hijo quiere quiere su PC Gamer, yo pensé que ando de chambeado, ¿no? De chambeador. ¡Arriba el hijo de tu puta madre! ¡Arriba escruzazón! ¡Ay, cabrón, hijo de tu puta madre! ¿Qué fue eso? Me cagué, gente, me he cagado. ¡And! Chamaco, o sea, alguien se metió, ¿verdad? Jefe, ya le dije que deje de hablar. Tengo mi chamba. Sale, chamaco, les dije que no se metían. Ya está. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Güey, me va a romper los oídos esto, ¿en serio? No, güey. Ay. Me da buena señal. ¿eh? <risa> Dale, ya tuve la. Si mejor nos vamos aquí. Digo, nada más. Ya, ya, es noche. Ya, mi hijo. Ya tiene que entender que no, que no le va a llegar. Que Santa Cruz no le va a dar nada. <risa> <risa> no voy a entrar ahí. Estoy pendejo A ver Buenas Joven, ya cerramos Joven Joven No, es que jefe no me dijo esto de la chamba No mames Voy a ver quién me está siguiendo ¿Eh, culeros? Ay, cabrón ¿Qué vi? No quiero irme me Ah, güey. A ah, huevo, a ah, huevo. Ya lo logramos. ¡Oh, no vas a ver! Oh, oh. Oh god. That's That's my name. ¿Eh? ¿Potas? ¿Qué? ¿Putas? ¿Qué eso? ¿Qué ¿Qué eso? eso?